¿Qué es el voto asistido? Es una alternativa que contempla la ley para facilitar el derecho a voto a las personas con discapacidad que lo necesiten y así lo soliciten independiente del tipo de discapacidad. ¿Qué tipo de ayuda o asistencia puede solicitar la persona con discapacidad? Puede ser acompañada hasta el interior de la cámara secreta por un adulto de su confianza, lo que deberá comunicar a quien presida la mesa. Si va sola al lugar de votación, puede pedir al presidente o presidenta de la mesa ayuda para doblar, cerrar y sellar el voto fuera de la Cámara Secreta. Las personas con discapacidad visual pueden solicitar la plantilla de votación con ranuras y letras en braille. En caso de no poder firmar el padrón de mesa, puede estampar su huella digital del pulgar derecho o de cualquier otro dedo. ¿Qué pasa si el lugar donde está ubicada la Cámara Secreta... ¿ no es accesible? La ley permite que las personas con discapacidad puedan votar fuera de ella. La mesa deberá adoptar las medidas necesarias para mantener el secreto del voto. Para más información ingresa www.bcn.cl/proceso Constituyente.